Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz jueves. Iniciamos nuestra jornada, este último jueves de mes, en la presencia de Dios. Sea esta la oportunidad, el momento para agradecer a Dios el don de nuestros hermanos sacerdotes, el don de nuestro seminario. Vamos a, a darle gracias a Dios y a poner en la presencia del Señor a nuestros seminaristas, a todos esos jóvenes que con inquietud ocasional han ido respondiendo a nuestro Señor. Cada uno, en un momentico de silencio, haga su oración personal. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él contestó, vayan a decirle a ese zorro hoy y mañana seguiré curando y echando demonios y el tercer día soy consumado pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que ten, se te envían cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne sus pollitos bajo las alas pero no has querido pues bien, su casa se les quedará vacía les digo que no se volverá a ver hasta el día de la exclamación Bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A eso le están haciendo una advertencia sobre el peligro de ser profeta. Lo buscan para matarlo. Pero esa respuesta fuerte de nuestro Señor. Vaya, díganle a ese zorro. Vaya, díganle a ese zorro. Hoy, mañana, pasado, seguiré curando y echando demonios. Y al tercer día, seré consumado. ¿Sí? Nosotros tenemos la convicción en la vida eterna. Creemos en la vida eterna. Y eso es garantía para que en medio de todos los peligros y los miedos que tengamos, salgamos victoriosos. Nada de miedos. Creemos y esperamos la vida eterna. La resurrección de los muertos. Sigamos trabajando. Sigamos evangelizando. Sigamos anunciando la buena noticia. Sin miedo. El demonio busca quitarnos, eliminarnos. Pero Dios es mucho más fuerte. Alabado sea el Señor. El Señor los bendiga y los guarde. Un abrazo para todos, mis queridos hermanos.